Guarda chimenea que la tiene. Guarda chimenea. Gracias. que me siento? Qué bonito. Sí, sí. Ajá. Ahí está, ajá. Eso está muy bien. Eh, son 24 sí, uh -huh. vestimentas completas. Eh, Le hacemos entrega a <risa> usted, tío, tía. <risa> Pam Soti Cornelio Pichivo Gutiérrez. En primer lugar, le quiero saludar a los señores autoridades de chicuña, Mamuchkan, Caiman, Alberti, Kuanan Chikpak y Maeka, Faltas janta. Disculpen, pero que yo de mandado y Maekosa, Suxtachunca, Guatamantam, y Paikuman. En Aspaimikai, y señor San Juan Bautista, patrón del pueblo, que se... cada año festigamos sus aniversarios. Este año 2019 me tocó a mí. Estoy feliz de estar en ya está más y cuna para y Quiero estar alegre, con fe, con nuestro patrón, 24 de junio, que vamos a celebrar. Yo estoy orgulloso y quiero estar con ustedes unidos, juntos, brindar a chanchita, trabajó chanchita, cosca y a y ama piña, cospa y ama. Desprecia agua y chuka. Ajá, cháete, yo saludo mis cháequiches que están Ah, este, con el auto de Rananchikuna, amo a Chganchik. Y me ayudas, me ayudas, son plazaman. Y me chay cháete, plazaman, presenta cosa. Luáquen, cargo, yo con la pasamos en abtin, cháete, me topason. Cháete, me saluda Abraza y gana En forma pacífica, sin ningún problema. Por eso lo pido a los señores autoridades que nos brinde una amplia garantía, que hay tranquilidad de forma pacífica. Y a la vez les saludo, le, le agradezco a mis compadres, a mis familias que, que están conmigo. Muchísimas gracias, compadre. Máximo Cabana Torres y su esposa, mi comadre Gloria. En mi sobrino, Silverio, es su esposa que informa, nos ha apoyado. Le agradezco de hoy día para adelante. Muchas gracias. Bien, mañana, <risa> oh, salud, esos es para que torés mañana, está el torero, el torero, saluda, <risa> <risa> y en la estancia vengo a acompañar, estoy muy, muy emocionado por venir a su bendita tierra en la fiesta de san juan bautista agradezco mucho al señor porque soy, es muy milagroso y estoy orgulloso de, mi padre, de haber nacido acá en esta tierra bendita a mis abuelas a mis abuelos agradezco Orgulloso de mis padres por incrustarme de su tierra que están acá, agradezco mucho y pasarlo bien este año, muy agradecido. Salud. ¡Salud!